Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros Gracias a Dios por las primeras horas de este día Jueves 12 de abril del 2018 Yo soy Fulvio Ureña y estaré junto a mis compañeros brindándole el contenido de hoy en De Mañana Gracias en nombre de todo el equipo de De Mañana Gracias a Telenor, Canal 10 que nos empalma Con todas las provincias del, del Nordeste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 honesto. Hoy estaremos aquí brindándole todas las actualidades nacionales, locales e internacionales, comentarios, entrevistas y todo lo a acontecer en este mundo geopolítico globalizado. De inmediato compartir con ustedes el informe nacional de la, Me de la Oficina de Metrología ONAMED. Hoy nos dice la Oficina Nacional de Metrología ONAMED que hay dos vaguadas incidiendo en el campo geográfico de nuestro país. Van a continuar los aguaceros tronadas por dos vaguadas. Primero, hay una vaguada que está en la porción oeste, en el canal de los vientos, por ahí, en el canal de los vientos, por ahí, por Cuba, y otra vaguada que está sobre nuestro territorio. Ambas <coughs> estarán incidiendo en la formación de campos nubosos. Hay una que está ubicada en la parte oriental de Cuba y la otra en los niveles bajos aquí en el país. Ambas van a mantener estas condiciones y van a continuar produciéndose aguaceros moderados a fuertes, en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfaga de viento, especialmente en las regiones noreste, norte, noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. La temperatura van a continuar calurosa, producto del viento cálido del este sureste que está incidiendo en nuestro territorio. Y también se le está informando a las personas que ingieran muchos líquidos, vistan ropa ligera y que no se expongan a los rayos ultravioleta del sol en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Complejos de vaguadas en superficie sobre la porción oriental de Cuba y la otra en los niveles bajos y medios de la atmósfera sobre el país, ambas seguirán generando nublados y aguaceros con tronadas temperaturas calurosas, medio nublado a nublado con aguaceros y en ocasiones también ráfagas de viento en todas las regiones norte, noreste, sureste y la cordillera central. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir para el día de hoy. También la voz de la mañana ya la producción la tiene lista y queremos compartirla con ustedes para empezar a entendernos un poquito en esta mañana. Se titula Nacionalizar el trabajo. Vamos a verlo, a escucharlo. El aumento del flujo migratorio y descontrolado hacia la República Dominicana indudablemente representa un verdadero problema para la estabilidad de la nación. Mayor inversión en educación, salud y seguridad son parte de los esfuerzos en que incurren los países como consecuencia del crecimiento de la población, sea esta legal o ilegal. Las autoridades locales han anunciado una serie de medidas para contrarrestar la entrada de ilegales, especialmente haitianos, hacia suelo dominicano. A estas medidas le auguramos el mayor de los fracasos, ya que no están encaminadas a la verdadera solución del problema migratorio en nuestro país. Y es que para encontrarle solución al éxodo masivo de ilegales hacia territorio dominicano, necesariamente hay que identificar las causas que lo promueven y una vez identificadas, diseñar un plan efectivo en todas las direcciones y tomando en cuenta todas las variables. Indudablemente, una de las principales causas promotoras de la entrada de extranjeros al país es el fácil acceso a las fuentes de trabajo y a los servicios públicos, protegidos de cierto modo por la propia constitución. La necesidad de mano de obra barata y sin formalidades, especialmente en los sectores construcción y agricultura, ha promovido la entrada de miles de extranjeros, principalmente haitianos, quienes en la actualidad ocupan la mayoría de los empleos en estos sectores esto así ante la mirada indiferente de las autoridades quienes supervisan poco o nada a quienes se lucran de la ilegalidad el código de trabajo de la república dominicana establece en su artículo 135 que el 80% del número total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos este es el denominado 80-20 rige el sistema laboral de nuestro país de igual forma el código de trabajo establece reglas para las empresas cuyo número de trabajadores es menor de 10 de forma que si son 9 los trabajadores 6 deben ser dominicanos si son 8 o 7 5 de ellos deben ser dominicanos si son 6 trabajadores 4 deben ser dominicanos si son 5 o 4 3 deben ser dominicanos, si son tres, dos deben ser dominicanos, si son dos, uno de ellos deberá ser dominicano, y en el caso de ser un solo trabajador, este debe ser dominicano. Como se sabe, nada de esto se cumple, ya que más del 50% de los trabajadores del sector construcción y agricultura son extranjeros, promoviendo así el aumento del flujo migratorio el tráfico de personas y la ilegalidad en la República Dominicana. Un tema que se mantiene permanente en la palestra pública para continuar contribuyendo a él, buscando las formas más adecuadas para entendernos entre naciones y también entender, comprender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 a todos por el favor que nos brindan cada mañana en su programa de mañana, Canal 10 de Telenor. La, la, la voz de la mañana debe ser repetida constantemente para sí. que se nos entre la importancia de cumplimiento de la norma y de la protección y nacionalización del trabajo para los dominicanos. La voz de la mañana trae nuevamente a colación el tema migratorio. Nosotros lo que solemos andar en los caminos, nos damos cuenta cómo poco a poco nuestras ciudades y nuestros campos se han visto transformadas por la constitución habitacional de diferentes eh, etnias a, a nivel de lo que es eh, los últimos 30 años o 20 años. Y una de ellas nos refiere la incidencia que ha tenido la emigración haitiana hacia nuestro país. Los campos, por ejemplo, la mayoría de los trabajadores que hay en el campo, que cultivan los diferentes rubros agrícolas, son personas de nacionalidad haitiana. La mayoría de las construcciones que hoy nosotros vemos en ejecución, son trabajadores, la mayoría, de nacionalidad haitiana. Esto trae entonces una necesidad de tratar el tema, como lo trae la voz de la mañana, porque nosotros tenemos una ley migratoria y también tenemos unas leyes de trabajo, que la misma ley de trabajo dice que se debe de emplear un 80% dominicano y un 20% extranjero, de cualquier nacionalidad, no importa cuál sea. Y esto aquí, lamentablemente, no se cumple. Entonces, chocan los intereses de la patria, los intereses de la nación, los intereses personales, porque como nacionalidad, eh, nacionalidad estamos obligados a brindar a nuestros habitantes fuentes de trabajo y si vienen desde otra nacionalidad y nos arrebatan las fuentes de trabajo, entonces trae como consecuencia otro problema, trae como consecuencia el desempleo, y esto arrastra una serie de eh, condiciones sociales que luego van entonces a contribuir, a dañar por una parte lo que es la paz social, y también las inversiones del gobierno. Todas esas personas que vienen aquí necesitan agua, luz, teléfono, necesitan vivienda, necesitan comida. Y trae entonces como consecuencia que servicios destinados a los, nacional a los dominicanos tengan que ser, por asunto humanitario, que ser brindados a extranjeros que están residiendo en nuestro país. Lo lamentable de esto es que la mayoría de esos residentes no son legales porque no han cumplido con la ley migratoria y aquí es que está el problema. Si fueran legales, se pudieran registrar, se pudieran estandarizar, se pudieran poner en estadísticas y se pudiera hacer un mejor trabajo. Recientemente, Chile dictó un llamado a su presidente a controlar la migración de los nacionales haitianos y venezolanos en Chile. También lo hizo Colombia, también lo hizo Estados Unidos, también lo hizo Brasil, y todavía nosotros aquí, estamos esperando yo no sé qué, para empezar a poner en vigencia las leyes migratorias que tenemos. Ok, usted va a estar aquí, pero de una manera legal, que se pueda tener registro, que se pueda identificar, que pueda existir como persona, no de una manera ilegal que trastorna todos los estamentos estadísticos de la nación que trastorna todo lo que tiene que ver con los reglamentos Mira, nacionales. Óyeme Fulvio y amables televidentes. El 80% por lo menos el número, del número total de sí. trabajadores debe ser eh, nacional. Mira una cosa, la nacionalización del trabajo tiene muchas, eh, con, muchas diría yo, razones por las cuales un Estado debe procurar cumplir. A diferencia del nuestro, que es un incumplidor y violador de la misma constitución y de las leyes constantemente se procura a través de la legislación laboral asegurar la reducción del impacto que crea una inmigración que es la de entrada de nacionales de otros estados que no son parte del desarrollo común de un estado mismo y así reducir el desempleo y aumentar la participación de los mismos ciudadanos del país en cuestión, que es República Dominicana, a oportunidades de desarrollar su experiencia, su tecnicismo, su capacidad para sustento propio de él, de la familia y del propio Estado. Claro, claro. Porque a través de un regular trato a la ley de trabajo de la República Dominicana precisamente se incentiva al consumo de bienes y servicios por parte del trabajador dominicano que genera obviamente satisfacción del Estado, porque el Estado no tiene dinero. El Estado es el resultado en términos económicos de las operaciones cotidianas de bienes y servicios para su sostenibilidad. De ahí parte la teoría del derecho que tiene el Estado a cobrar tributos, o en este caso impuestos. Pero no solo eso, se fortalece la oportunidad en la familia, se fortalece la cultura dominicana, se fortalece nuestra identidad, se consigue verdaderamente asentar una historia patriótica que nosotros llevamos en alto, aunque el Estado Dominicano de hoy, dirigido por el presidente Danilo Medina, le ha hecho caso omiso a estos planteamientos, porque lo que hay es un cerco a la producción, nacional, nacionalizada, intercambiada por una producción ocupada por indocumentado mayormente haitiana, que hoy producto de la crisis en Venezuela tenemos también la llegada de hermanos venezolanos a territorio dominicano por necesidad de pero a diferencia de esa que es un, un Estado con bastante riqueza y que el costo de vida ya hasta la fecha ha sido prácticamente cero, porque cuando usted tiene que pagar luz que casi no, no significa nada para, la, para el gasto familiar, cuando usted tiene una gasolina casi gratis, lo único que el sistema político hoy está en colapso, Genera una presión y se han ido a distintas partes del mundo Eso es lo que nosotros tenemos que entender, Fulvio Lo que significaría para nosotros, como país, como Estado Fortalecer la nacionalización y del hay, trabajo Y hay algo, Francis. nosotros como nación En vía de desarrollo No tenemos capacidad Para abelgar tantas cantidades de inmigrantes Indocumentados, no tenemos capacidad Así es los países desarrollados que son los responsables de lo que está pasando en esa nación, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, son los que tienen que hacerle frente a esas condiciones de falta de humanidad que existe en esa nación. No República Dominicana. No República Dominicana. Que lo ha hecho bastante claro, bien. Claro, demasiado. Demasiado. Bueno, así iniciamos en la voz de la mañana. Manténgase ahí. A exigir derechos nosotros Hay más contenido en de mañana. arrancar el viaje. Los antojos. Todos los antojos. El regalo de la abuela y esa cena especial.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 El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online.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 Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y si tú quieres montarte en un auto recién importado, como nuevecito, en una jipeta, con todas las marcas que tú estás buscando, el dealer que tiene que buscar es el Gordo Automall. El dealer que llegó para montarte bien, con calidad. La amabilidad del Gordo Automol son insuperables. En el Gordo Automol tú te montas y sales contento, bien montado. El dealer que está en la carretera Santo Domingo, Antonio Guzmán Fernández, en el teléfono, 809-294-3090. El dealer que llegó para montarte con calidad, el Gordo Automol. Bueno. Bien, Francis, ya llegó el momento de las noticias, el momento... Y nuestro compañero Vladimir Paula está en, al, en algunos asuntos personales, así que nos va a tocar a nosotros compartir este así set es. de noticias. Internacional, vámonos al plano internacional. Marcha en Argentina por tema de aborto. Cientos se manifiestan marchando para expresar su postura a favor o en contra del aborto ante el Congreso Argentino, que debate un proyecto de legalización por primera vez en el país. Escuchemos. ...de la vida, porque queremos que las pibas que van a abortar lo hagan gratuito y seguro y en un hospital y no se mueran desangradas en cualquier clínica clandestina. ¿Matamos al chico o no lo matamos? Esa es la pregunta. La mujer se la puede salvar, pero ¿por qué matar siempre a un chico? Porque sí, hay que buscar otros medios, otros caminos. Bueno, ahí están la, la... Hoy Argentina debate este tema. En Chile, señores, pone restricciones entrada a haitianos y abre puertas a los venezolanos por considerar que el flujo de inmigrantes a Chile está fuera de control. El presidente Sebastián Piñera, Piñera residió, decidió regularizarlo por decreto. Destacan una amnistía general, restricciones a los haitianos y puerta abierta a los venezolanos. Los ciudadanos haitianos son los principales afectados. Las organizaciones defensoras de inmigrantes rechazaron esta medida por considerarla discriminatoria. Vamos a escuchar. Organizaciones defensoras de migrantes en Chile protestaron el martes en Santiago contra la instauración de una visa consular de turismo a los haitianos. Ahí nos vemos, están ya tomando medida drástica con un decreto Se cierra presidencial. Se cerco, Chile, Brasil, Estados Unidos, estamos esperando aquí nosotros. Bueno, por otra parte, en Nueva York, apresan a Argenis Contreras, ...por caso Junior Ramírez... ...el director de la policía informó... ...que capturaron en Nueva York... ...el prófugo Argenis Contreras... ...señalado como principal autor... ...de la muerte... ...de Junior Ramírez... ...escuchemos... ...iniciaremos los trámites de inmediato... ...para que venga a responder... ...por los hechos que se le imputan... ...sobre el asesinato del abogado Junior. ahora lo que procede es llenar un protocolo de dos o tres días eh, eh, con la policía del departamento de nueva york lo, lo, lo envían entonces inmediatamente llegue al aeropuerto me dijo la fiscal que va a hacer entonces contacto conmigo a los fines de organizar el interrogatorio que a él se le va a hacer el, el cual es lo que va a hacer Vamos a las nacionales. Senado aprueba ley de partido con primarias abiertas. Veamos, escuchemos algunas declaraciones. La verdad que es una estocada mortal o una primera estocada a la democracia dominicana y a lo que llamaríamos la, el respeto institucional. El Senado al aprobar esta ley, en primera lectura, retirándose de allí, del hemiciclo, eh, los senadores de la corriente de Leonel Fernández, que fueron posteriormente eh, seguidos de los senadores de la bancada de oposición del PRM. Escuchemos. Se dispone la celebración de primarias como mecanismo de elecciones internas, sustituyendo las asambleas de electores y convenciones de delegados para la escogencia de candidatos. Las primarias serán abiertas, simultáneas, organizadas por la Junta Central Electoral y se utilizará el Registro Electoral Nacional del órgano constitucional. No son cuatro partidos... Senador, Victoria, los que conforman el sistema de partidos dominicanos son 26 organizaciones y todas, absolutamente todas, todos los partidos de oposición, todos los que inclusive no han tenido la oportunidad de tener un representante aquí, se han opuesto al sistema de primarias que aquí de manera unilateral se intenta imponer. Bueno. Bueno, en el plano local tenemos que mujer denuncia hija murió por negligencia médica en el hospital de San Francisco de Macorís. Escuchemos declaraciones de Fabiola Contreras, madre de la niña fallecida. La niña estaba bien, después que ellos le pusieron este medicamento, la niña me empezó a patalear La niña en ese instante me había pedido leche Ellos llamaron a la doctora Chetaro y ella dijo que la medicaran Ella no quiso en ningún momento, ella no quiso ir Ella no quiso ir en ningún momento ¿Tú llevaste a la niña con fiebre al hospital? Con fiebre, mi niña no tenía gripe, tengo testigo aquí donde yo vivo y donde quiera que ella no tenía gripe Que me le pusieron un medicamento mal puesto, eso fue lo que pasó porque ellos que no vengan a taparse ahora que mi niña no tenía récords. si yo tengo pruebas, si ellos quieren se la busco, que ella tenía récords en el hospital. Y tengo mucha prueba de eso y, y, y mucha gente que pueden decir si yo la llevaba al hospital o no. France. Bueno, Colegio Médico de, en Provincia Duarte retomará lucha por demandas incumplidas. Declaraciones del doctor Cristian Ortiz, presidente del Colegio Médico Provincia Duarte. Veamos. Eh, van a venir protestas. Eh, van a venir protestas que vamos a, a reiniciar la jornada de lucha para que se completen los acuerdos con el Colegio Médico Dominicano. Continuamos en el plano local San Francisco de Macorís. Ratifican llamado a huelga en la zona norte de San Francisco de Macorís. Escuchemos las declaraciones de Juan de Dios Ortega, dirigente popular. Frente a esto, a la indiferencia, a la irresponsabilidad de las autoridades y frente a esta falsa información, se hace más necesario que esta huelga para el 24 de abril, donde le vamos a rendir homenajes y tributos a los héroes y mártires como ellos se lo merecen. Estamos en el mes de abril. Hoy, más que nunca, los ciudadanos y ciudadanas responsables socialmente, de vocación democrática y progresista, deben apoyar. Este llamado a huelga, para que esta huelga del 24 se dé con unidad y con fuerza Bien Ratifican, ya, eh, perdón, piden libertad de joven apresado por muerte de un hombre en San Francisco Pariente de Brangi del Rosario Santo Detenido para ser investigado sobre la muerte a palos de Jorge Luis López Almazón Veamos. ...de investigación porque una hora antes de eh, pasar el hecho, él le prestó el motor a los ISO pa para que comprara una cena. Entonces, él lo están mencionando por eso.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 De este hombre aquí en San Francisco de Macorís. Desliga joven detenido por la policía. Escuchemos las declaraciones de Luis Miguel Payano, acusado. No, porque es lo que le había apretado el motor y hay muertos. Ese muchacho no tiene que ver con eso. Que lo suelten porque no tiene que ver con eso. Claro. Que es lo que le había apretado ahora su motor. El que mató ese muchacho fue Freddy. Que fue a bueno.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 ...y llaman los linces y cuando me trajían aquí me trajían sin nadie... ...y fin y al cabo lo que tenían todos eran ellos para allá. Continuamos en el plano local, recuerden que pusimos ayer el asunto de la cárcel de los menores... ...ahora el procurador corte de apelación Duarte pide a Unión de Sectores... ...por cárcel de menores en San Francisco de Macorís... ...escuchemos las declaraciones de Amado José Rosa... Procurador, corte de apelación Duarte. El asunto es que está cerrado. Eh, cuando indago, ah, se han hecho eh, un par de evaluaciones de levantamiento del lugar para determinar qué implicaría volver a, a ponerlo en funcionamiento. Eh, todavía estamos esperando respuesta de la última evaluación que se hizo con la finalidad de establecer qué presupuesto necesitamos para eso. Eh, nosotros tenemos que esforzar un poco para que la Procuraduría ponga en el presupuesto las partidas para que ese centro vuelva a estar eh, en funcionamiento porque hasta ahora los chicos que caen con problemas con la ley penal tienen que irse a La Vega y entonces es un problema porque el NNA, la Procuraduría de NNA o la Fiscalía de NNA tiene necesariamente que trasladarse a, a, a La Vega, a traerlo cuando tienen causa y a llevarlo cuando termina y cuando es definitiva la decisión, pues también tienen que llevarlo con problemas para los familiares, que si son de aquí tienen que trasladarse a La Vega, algunos no pueden ir a La Vega, sino que tienen que ir a otro sitio, y eso complica la cosa. Para San Francisco de Macorís, esa es una obra que hasta el comercio local, el, el, instituciones de la sociedad civil, pueden ayudar aportando, digamos, en la medida de, lo, de las posibilidades para ver si nosotros podemos poner a funcionar ese centro, que es necesario. Ya bueno. escucharon las palabras de José Amado con relación a la cárcel de, de los menores. Y si tú quieres montarte en una jipeta o en un carro bien montado, recién importado, como nuevecito, cualquier marca que tú estés buscando, en el Gordo Automol la consigue. Tú llegas al Gordo Automol y te vas seguro, contento y bien montado. Avenida Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo. El dealer que llegó para montarte bien, con calidad, Gordo Automol, es el dealer que tú estás buscando. Llámalo, llámalo y llégate allá para que tú te lleves tu jipeta y te lleves tu carro. 809-294-3090. Gordo Automol el dealer que llegó para montarte bien bueno, Fulvio Dice en noticia voy a, voy a iniciar con la noticia internacional en Chile en razón de que el día de hoy la voz de la mañana nos recuerda la importancia de nacionalización del trabajo, que es una garantía fundamental establecida en la constitución de, la do de los dominicanos y que Ciertamente entraña responsabilidad directa del jefe de Estado quien jura cumplir la constitución y las leyes y hacerlas cumplir en un mandato directo, responsabilidad del pueblo. Entonces, miren cómo sucede en Chile. El presidente, como es debido advirtiendo una problemática que se le va a generar de no poner control a una masiva entrada de indocumentados o de visitantes haitianos y venezolanos. Y como yo decía en la voz de la mañana, el tema venezolano es muy particular. Pasada la crisis sé que regresarán a su país, pero Haití en estampida, mayormente para República Dominicana, es un grave pro problema para una economía débil y dependiente en muchos de los sectores. República Dominicana no puede aplicar una, una política de acogencia, de acoger más de la capacidad que tenemos. Y es responsabilidad de los dominicanos advertir estos peligros, por el bien de la existencia misma de la nación dominicana. Así es, eso es una razón. Chile está correcto en su planteamiento. Por otra parte, apresan en Nueva York a Argenis Contreras, bueno, el caso. principal acusado del abogado Junior Ramírez. Bueno, por fin lo consiguieron, por fin lo encontraron en Nueva York, que decían que estaba en Europa, que decían que bueno estaba en Nueva York. Lo apresan. Ya él va a venir para acá, está diciendo que hay policías involucrados. Dios y no quiera y sea para cargarle el dado a la, al más débil, al más pequeño, sino que se haga una investigación profunda sobre este caso, que es lo que se quiere. Un caso que ha consternado toda la sociedad dominicana por la manera grotesca, atroz, abusiva con que se cometió este hecho. Esperamos que esta semana que entra, ya cuando esté aquí Junior, se le pueda dar a esta sociedad bien detallado un informe y que la justicia pueda hacer su trabajo dándole a cada quien que se lo merece su condena. Mira, En este caso tan delicado, donde está involucrado un catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, abogado, defensor de las atrocidades que, que aquí se hacen siempre estaba eh, con una voz de protesta en contra de las atrocidades que aquí se hacen sobre todo impunidad y corrupción que al final hicieron o lo han querido eh, involucrar eh, eh, mezclar como que estaba recibiendo en un, en un delincuente un chantajista sí, en un chantajista eso es una fórmula estratégica de los mismos verdugos que le dieron muerte y callaron esa voz. Fulvio, el Senado de Danilo Medina, no del país, porque ni siquiera ellos tienen ya en estos periodos la satisfacción de haber recibido la bendición de sus seguidores en primarias de su partido, sino que fueron reelectos porque como acuerdo reeleccionista en el 15 a todos se le garantizó que estarían ocupando sin necesidad de ir a primarias su curul y su reelección a las mismas posiciones que ocupaban para aprobar aquella trabu trabucada de reforma a la Constitución sin haber tenido el favor del pueblo. ¿Qué se puede esperar de senadores que fueron elegidos sin necesidad de primarias, hablando entonces y postulando y estableciendo criterios de primarias? si ellos no confían en primarias, <risa> estamos bueno. gritándole a la luna, por otra parte, qué vergüenza nacional. En el plano local, aquí en el hospital de San Francisco de Macorís murió una niña y su madre pide que se investigue porque esa niña ella la llevó simplemente con fiebre y que luego de ponerle un medicamento la niña empezó a convulsionar, entonces murió, ella pide una investigación, está indignada, está en todo su derecho de pedir que se investigue a profundidad. Eh, el hospital, por tanta afluencia de personas que tiene, siempre hay casos que sobresalen y se piden investigación. Hasta ahora se hacen investigaciones, se presentan a la población y en este caso de esta niña que lamentablemente falleció prestándole servicio en el hospital, la madre... Eh, se requiere que se haga una investigación. Ella dice que tiene todas las pruebas, que su niña, no, su niña no tenía gripe, que solamente era fiebre, que al llevarla allí le pusieron un medicamento, convulsionó y se murió. Es necesario que las autoridades del hospital investiguen a fondo este caso y le puedan dar a la ciudadanía, al pueblo de San Francisco de Macorís, a su madre, a su familia... ...razones lógicas, razones reales de la muerte de esta infante... ...que lamentablemente eh, le tocó morir a temprana edad. Mira, ese caso para hoy creo tenemos, tiene el Hospital San Vicente de Paul... ...una rueda de prensa donde dará y aclarará lo que ellos eh, tienen como investigación... Y darán respuesta a, a esta situación Habremos de esperar entonces la reacción del hospital De su dirección Y de los médicos que atendieron Y en las condiciones que dicen haber, haber recibido la niña Y la que poseía la niña Que tengo entendido Según informaciones que me comentaron Porque no, me, no sabía de ese, de ese hecho la niña era una pacientita con diabetes ya eh, infantil. Veamos, entonces vamos a esperar que el día de hoy, a las 10 de la mañana, creo que está pautado, ¿verdad?, eh, esa rueda de prensa en razón de la denuncia hecha por los familiares, en especial la madre, de haber negligencia médica. Por otra parte, Francis, los movimientos populares de la zona alta de San Francisco de Macorís ratifican el paro para el 24 de abril. Este 24 de abril habrá paro en toda la zona alta de San Francisco de Macorís exigiendo reivindicaciones sociales que no se le ha dado a este pueblo. Luz, luz 24 horas, sistema de, de drenaje pluvial, sistema de, de, de aguas servidas. Eh, la Plaza de la Cultura, el Hospital Regional, en fin, la, el arreglo de las calles de la mayoría de estos barrios que están deterioradas totalmente. Este movimiento popular ratifica esa huelga para el 24 de abril en toda la zona alta de San Francisco de Macorís y se espera también que otros sectores se unan a este llamado a paro. Bueno, el profesor dio ahí contundentes declaraciones sobre el tema. Fíjate algo, las la declaraciones de, del procurador respecto a la denuncia y presentación ayer por nuestro espacio del deterioro y traslado de los niños, niñas, adolescentes en conflicto con la ley a la vega, no solamente trastorna el sistema, trastorna la vida de los padres que necesariamente son padres de niños y adolescentes que no son adultos, que no tienen forma de subsistencia, que no sea sé la atención de los padres, que a pesar de que están en conflicto con la ley, requieren de una cercanía. Y quizá esto, el sistema, logre reinsertar a, a unos y hacer que otros se, se, se vayan reivindicando, ¿verdad? El Procurador hace un llamado prácticamente a la comunidad local a que entre todos, como empresarios entidades, busquemos una solución a este problema y restablecer el centro de corrección de menores que hace falta políticas de sostenibilidad y, y pide que se unan los sectores. Eso fue lo que yo entendí. Pero... Caramba. Nosotros tuvimos las noticias, la noticia y la presentamos ayer. ¿Por qué no se ha tenido con previa y no llegar a esta crisis? Como si no tuviera el debido trato por autoridades que sabían que estaba colapsando el problema. Estaba colapsando la la casa de acogida, que no es una cárcel propiamente, es una cárcel de menores. Que está llamado San Francisco o sea, Macorís no como entiendo, tercera ciudad a no tener eh, no una cárcel de menores. Hacer entrar a, al pueblo a una solución que no se le ha presentado y es de momento por la noticia. Gracias a ustedes por estar ahí. Continuamos en De Mañana. Vamos a una pausa ¿Qué hay más.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 Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y de inmediato les damos la bienvenida a la que hace hermoso etc, Raquel Ortega. Muy buenos días Raquel. Mano, buenos días, ¿cómo estás? Todo bien. Bien, bien, gracias. gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mira, Caramba. el peinadito de sí, eso, no, no, no, es un asunto totalmente, como de jevito, ¿no? eso no, no, es ¿no? De, de hombre joven, <risa> jovial, <risa> tropical, ya veo, ah, ¿sí? Sí. Sí. buenos días muchachos, buenos días amables televidentes, gracias por estar ahí, me gusta tu color <risa> 12, azul sí. de la fuerza sí, nacional Progresista? Ya, ya lo sabemos, el pueblo entero lo sabe, que te gusta. día de San Julio y de Damián en el día de hoy 12 de abril, así Quiero. que felicidades a todos los julios, y a la mañana, don sí. Julio Vargas, presidente de sí. esta empresa, un abrazo bien grande. Quiero darle eh, saludos. Ayer estuve en el velorio de mi querido papá Fonso en Guaraguao y muchas personas me dijeron, los vemos, los vemos, especialmente la familia de Charro y de Juana y otros tantos. Un abrazo grande a todos en nombre de todo el equipo de Así mañana. Es. Nos sumamos a ello. Muchísimas gracias por vernos. Bueno, algunas recomendaciones importantes que compartirles a todos ustedes. Siana, este color espectacular que le gusta e identifica el partido político de nuestro hermano Francis, pues encuentra este vestido, este atuendo en Siana. Siana, en la calle El Carmen, esquina Papi Olivier. Donde vestir a la moda cuesta menos. 809-588-2395 para mayor información. A la verdad, Raquel, que Siana está botando la puerta por la ventana. A Aide de Arenoso, ella viste de Siana. Qué bueno. Un abrazo grande abrazo. Allá. Y ya llegaron directamente desde, desde Japón los microorganismos eficaces. Para que usted tenga su gran la porcina o ganadera con cero malos olores, cero moscas, cero gusanos. ¿Por qué tener ese odor en las cocinas, en, en las carnicerías? ¿Por qué tener ese odor en las plantas de tratamiento, en los sépticos? Eso ya es cosa del pasado. Llame a José Elías Vargas al teléfono 829-275-1120 y sea responsable, desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. Amigable con el medio ambiente es Ozon Nature, la clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural. Estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribe en segundo nivel. El doctor José Tejada, junto a un equipo de profesionales del área de la salud, les espera. Allí aplicamos la terapia del dolor, o ozonoterapia, quisionología aplicada. Llame 809-294-6426. Son Nature, una forma natural de cumplir y atender su cuerpo bien. Así es, Nutri Beauty, Nutri Beauty, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Somos distribuidores exclusivos de los productos BioNature Skin Care. Ahí en pantalla el teléfono 829-497-9091. Producimos jabones y cremas totalmente orgánicos para retrasar ese proceso de envejecimiento de la piel, para el cuidado, para que se vea fresca, natural, por supuesto, una piel eh, saludable. Con estos productos de BioNature Organic Skincare del Centro de Medicina Estética y Nutrición, Nutribiori, no acá en San Francisco de Macorís. Óptica máxima visión. Si usted quiere tener unos lentes que le cuiden sus ojos y también usted verse bien, una montura que le acomode a su rostro, a su entorno. Óptica máxima visión. Solo marca, solo prestigio. Calle Castillo, esquina La Cruz. Teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigio. Bueno, Supermercado Almanzar les recuerda que no tiene que salir de Las Guaranas porque allí lo encuentra todo. Un supermercado repleto y por departamento. Supermercado Almanzar en La Guaranas. Calle principal 34A, Las Guaranas. Aceptamos a tarjeta Solidaridad y les recuerda, tan nuestro como La Guaranas, Supermercado Almanzar. Ian Cornel Bar, cuida tus uñas en la Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Plaza Colonial, módulo 5A, 809-744-5910 para mayor información. Bueno, en el WhatsApp nos saludan, nos saludan, Odalis, Odalis está en sintonía con nosotros, nos manda un video. Buenos días, hermanos, soy Odalis del Ensanche Olimpia. Por favor, poner un poquito este video de la entrada, dice urbanización, esta es la entrada de la urbanización. En Sánchez Olimpia, vamos a ver si podemos ver cuál es la situación, penosa. ahí veo las calles, que no hay, es solo un camino con tierra amarilla, esa es la entrada de la urbanización de ellos y se quejan de estas circunstancia, sobre todo porque le afecta a su salud. Ellos también merecen vivir con dignidad. Gracias, Dalis, por estar en sintonía. También tenemos aquí a Víctor Grimaldi, mensaje no leído. Víctor Grimaldi. Así sigo en ese orden. Nosotros, ustedes lo, lo sí. leyeron muy bien. No, no primera, es primera vez... No, que estaban aquí. No lo, ah, no lo bueno. Pues saludar a Jacqueline del Carmen, el sector que se maní, Johan Cáceres, eh, Manolo Geraldino, son, nos saludaron ayer, Ramón Molina, Víctor Grimaldi. Y Juan José Jiménez, del Ensanche, 27 de febrero, escribe hoy y nos saluda, dice que quieren a Rambo en San Francisco de Macorís Ajá. para que termine con la delincuencia, ya que la policía no hace nada. Ok, dice sí. así que necesitan a Rambo y rápido. Vamos a saludar que está de fiesta de cumpleaños, vamos a ver, ¿quién? Felicidades en su día. Ayakley. Es, sí, Jacqueline. Sí, Jacqueline. La niña Olesca Cruz Jiménez, esa es la niña Olesca Cruz, cumple sus cinco añitos, dice ahí, cinco añitos, pero está sumamente grande, Dios la bendiga. De aparte de Jacqueline y toda su familia, su tía Jacqueline, pues le desean muchas felicidades, gracias por estar en sintonía. Irka Rodríguez, Irka nos escribe, buen día mis amores, yo tengo una duda, ¿por qué la AMED, donde hay un semáforo y está en rojo, hay una AMED mandando a parar? En rojo Es que quieren que nos acostumbremos A que para seguir se debe En rojo no entiendo Ustedes tampoco lo entendemos Y menos cuando hay como 5, 7 amén En un semáforo Un solo semáforo tiene a los que... AME al salto de la pulga Ayer bueno, volví no a la misma hora no están todos ahí. Y estaban ahí Señores busquemos una solución Y nuestros amigos deben entender No es por criticar pero es infuncional ese semáforo. Así es. Margarita escribe, Margarita Abreu del Sánchez Águila, manda la foto de esta niña. Buenos días, por favor, feliciten a esta hermosura que está de fiesta de cumpleaños. Se llama Ana Camila López Guzmán, de parte de sus padres sus hermanos. Ahí está Ana Camila. Felicidades, miren qué princesa más hermosa. Dios la bendiga. Feliz cumpleaños. El número que termina en 5620 les habla es Noliberto del Orbe, de Arenoso, de la provincia de Duarte. Gracias por estar en sintonía. N Bienvenido Hidalgo de Villa Olímpica, manda esta postal de buenos días con el Salmo 9419, muchas gracias. Bienvenida jo Jonathan Ríos, nos escribe de acá de San Francisco, buenos días. Mi opinión es diferente a los inmigrantes. Yo soy inmigrante que José Todo... Go todo el, el trámite, que hizo todo el trámite correcto, para bien. hacer la residencia dominicana y el trámite de, de, es, más, es demasiado precario. Yo completé ese trámite hace cuatro años y aún no me han dado respuesta sobre los documentos y prácticamente me tienen en un limbo. Eso es un caso de atender y usted ha hecho lo correcto. Si usted es un inmi inmigrante, yo entiendo yo que Natan, su, su gestor debe darle respuesta, porque claro. no es cierto que dure cuatro años no, sin respuesta. Es una exageración. Nos gustaría saber de qué nacionalidad es, por favor, escriban. Hola. Mercedes Díaz nos escribe también, hoy le doy gracias a Dios porque respiro, camino, veo, hablo y porque me regala un día más de vida. Bendiciones para usted también, nos manda bendición a nosotros tres. Gracias por estar en sintonía. Bueno, llegó el tiempo de Fulvio Oreña en el tema central. Gracias Raquel, gracias Francis A la verdad Raquel que estos muchachos no son buenos Pero estuvo bien sí, para sí, sí, sí. que luciera el traje de Siana ah, sí. Hoy voy a compartir con ustedes el tema titulado Señales Nosotros como pueblos, como pueblo dominicano Debemos ver las señales que se están dando en el plano político Hay muchos que dicen Yo no tengo que ver nada con política A mí no me gusta esa cosa Y otros dicen, eso está lleno de profanadores Profanadores a la verdad Está lleno de personas que no tienen valores morales Eso a mí no me interesa sin embargo, las decisiones políticas son las que nos atañen a nosotros porque van encima de nosotros, son las que trazan las directrices de nuestro pueblo, de nuestra nación, y esas decisiones nos afectan a todos. Por lo tanto, es inapropiado decir que eso no me interesa y últimamente especialmente la nueva generación ha dejado un dejar hacer a los políticos que hagan lo que quieran como que no le importa lo que está aconteciendo en el país afectándole a ellos mismos más que a todos sus decisiones en su plan de vida concebido para desarrollarse como seres humanos decisiones que le afectan el trabajo que le afectan el estudio que le afectan su familia y todo dado por influencia directa y ejecuciones directas que tienen que ver con la política porque allí en los congresos llámese Cámara de Diputados o Senadores se formulan las leyes Allí en la parte ejecutiva, en el gobierno, se hacen los decretos y se ejecutan las órdenes. Desde allí emanan también los empréstitos para determinadas obras y muchas otras cosas que a veces nosotros no vemos. Entonces hay que percibir las señales. Y últimamente, en el último mes, han habido algunas señales algo desagradables, algo bochornosas, asquerosas. Y voy a empezar con aquel general, director regional en San Juan de la Maguana, Reynoso Robles, que denunció que en la Mata de Farfán habían policías y fiscales involucrados en puntos de drogas. Sí, ese mismo general que después dijo que lo agarraron fuera de contexto y quiso decir que eso fue en el pasado. Pero la realidad es que de todos los generales que nosotros tenemos, que por sí son demasiado para el chin de tierra que tenemos, y la cantidad de habitantes que hay aquí. Pero bueno, ahí están los cientos de generales. Ese como director regional, que no es un general cualquiera, fue el único valiente que se ha atrevido a denunciar la situación de lo que es el narcotráfico en República Dominicana. Que la mayoría del pueblo lo sabe, pero venir una expresión desde de un alto mando de la Policía Nacional, fue la primera vez. Todos nos sorprendimos. Oh, por fin, se va a hacer algo. Sin embargo, vinieron las remociones, vinieron los cambios, vinieron los decretos. Decreto este que se hace por una lista que se le envía al Presidente, y su consejo de asesores militares le presentan esa lista al presidente y el director de la policía, el director de la defensa, y lo leen y lo evalúan y lo estudian. Uh -huh. Y el primero que incluyeron en esa lista para destitu destituirlo, enviarlo a Retiro para que se fuera a su casa a freír yuca en manteca de mono fue precisamente al general Reynoso Robles. El mismo presidente firmó eso para que ese general sea puesto en retiro. Y que no me venga a mí a decir el presidente, como dijo aquella cosa que dijo, que él no sabía. Él sí sabe lo que hace porque bastante hábil tiene la mente para hacer lo que está haciendo. Precisamente a ese general lo destituyen y lo envían a retiro por los pronunciamientos que hizo. Eso me da señales hacia dónde que nosotros vamos. Cójala usted también como pueblo esa señal y vea quién es que usted elige otra señal me viene de la Cámara de Diputados, con el cuento este de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, que es un comité político del PLD, donde se gastaron 900 mil pesos en desayuno en un par de meses, donde se gastaron miles de, de pesos dominicanos en cigarros exquisitos, donde se gastaron miles de miles de pesos en vinos exóticos de cosecha que ni usted ni yo sabemos. Será eh, oro molido que tiene esos vinos que esos incumbentes toman, porque a la verdad, y no bien con esto, se gastaron en fiestas y francachelas y arbolitos y regalos suntuosos, millones de pesos. Y no bien conforme con esto, se repartieron 55 millones de pesos en bonificaciones entre ellos. Fueron gritando hacia la Cámara de Diputados para que le aumentaran las asignaciones. ¿Y se le aumentaron las asignaciones, señores? Y era de que para hacer su trabajo. Y era para hacer el trabajo de auditar. Sin embargo, se repartieron de esos 55 millones de pesos entre ellos. Gente que tenían días que habían llegado ahí, hasta eso le tocaron, eh, boronitas. Del dinero de ustedes, del pueblo. Por eso es que el pueblo debe de ver y percibir esas señales. Esa misma Cámara de cuentas que dijo que no se podía auditar eh, Punta Catalina porque no tenía recursos... Esa misma Cámara de Cuentas que dijo que no se podía interpelar al presidente. ¿Y qué ha sucedido en la Cámara de Diputados como señales? En dos ocasiones se ha sometido el tema para interpelar a los miembros de la Cámara de Cuentas. Porque en este caso le toca a la Cámara de Diputados. Los diputados están ahí para legislar están ahí para ser veedores de los recursos del Estado, para fiscalizar, para ver en qué se está haciendo. Y tienen todo el derecho. Un solo diputado lo puede hacer y someterlo en la agenda. ¿Pero qué hace el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, simplemente lo saca? Saca el tema de la agenda, los retira. Y ayer se dio otro incidente en la Cámara de Diputados. nuevamente, el diputado Franklin Romero, diputado de aquí de la provincia Duarte, somete el tema, se aprueba en agenda y nuevamente Rubén Maldonado como presidente de la Cámara de Diputados Saca el tema nuevamente de interpelar, interpelar a la Cámara de Cuentas, a los miembros de la Cámara de Cuentas. La oposición no tiene ni siquiera derecho, de acuerdo a estos incidentes, de llevar un tema de interés nacional. Porque es el dinero de todo lo que se está cogiendo. Son señales que está dando, ¿verdad?, son los que usted y yo hemos elegido. Por eso es que tenemos que dar cuenta nosotros como responsables de esta nación, a quién estamos eligiendo. Y es el pueblo dominicano, eres tú y soy yo, los culpables de lo que está pasando hoy en día. Y la otra señal es lo que pasó ayer en la Cámara de Senadores. 26 senadores que responden, a la reelección de Danilo Medina como presidente, aprueban las primarias abiertas. La ley de partido y la ley electoral prácticamente está todo consensuado, este es el problema. Ah, ah no, ellos aprobaron, ahora ellos aprueban la ley de primarias abiertas. Fueron elegidos por reelección para quedarse ahí, por mandato, eres tú. No participaron en primaria, ahora creen. Y aparece el presidente de la Cámara de Senadores, Reinaldo Párez Pérez, defendiendo este adefesio. Y aparece también el vocero, defendiendo este adefesio. Que semanas atrás había declarado que era inconstitucional. Claro, porque es inconstitucional. Es un problema de ustedes, de grupo, ni siquiera de partido. Es un problema de grupo y quieren meter a todo el pueblo dominicano, a todo, en ese problema de grupo. Eso es un grupo que quiere eso, ni siquiera es de partido. Nos quieren coartar a nosotros la libertad que tenemos de elegir a las autoridades que querramos dentro de nuestro partido. ¿Cómo es posible que hasta esto se nos quiera a nosotros coartar la libertad de elegir a quien usted quiere que sea el dirigente de su partido. Será peor que lo que encontró Jesús en la casa del Señor, cuando pateó, golpeó, mandó afuera, a porque serán los partidos, el partido de mayor capacidad económica, el que va a manipular claro. toda la vida nacional, incluso aquellas ideales que el pueblo espera, un gobierno justo, ...social, democrático y de derecho... ¿Qué ...le dice? va a imponer... ...lo que quiera a base del peso... ...¿qué dice Luis Abinader?... ...¿qué dice Luis Abinader?... ...que esta acción de aprobar... ...las primarias abiertas... ...atenta con la débil democracia... ...que nosotros tenemos... ...en República Dominicana... ...¿por qué atenta?... ...¿por qué?... ...porque usted y yo sabemos... ...que lamentablemente... ...con las necesidades de este pueblo se pueden distorsionar por intereses con compra de votos para que nos entendamos. Y el que tenga más dinero, ese va a inclinar la balanza a su favor y va a traer como consecuencia una inclinación. Entonces, usted como pueblo, yo como pueblo, somos culpables. Aunque sea el presidente Danilo Medina que esté dirigiendo eso, porque es el presidente Danilo Medina que está dirigiendo eso. Nosotros somos los culpables, por los legisladores que hemos elegido. Y la democracia dominicana nos ataña a todo. La democracia dominicana es un patrimonio de todo. La democracia dominicana ha costado sangre, ha costado valor de muchos dominicanos, muchas heroínas. Como las hermanas Mirabales la Y eso de, tenemos nosotros que defenderlo enero. Necesitamos una democracia sólida No imposiciones Por un interés De querer nuevamente reelegirse Y seguir ahí con patraña Para llegar al 20 Sin aprobar la ley de partidos Sin aprobar la ley electoral Y volver al matadero que hubo aquí en el 16 uh -huh. Debemos exigir respeto a la democracia y defender la democracia dominicana. Así es. Muchas gracias, gracias. Fulvio. Gracias por tu tema. En el WhatsApp, Lourdes de los Maestros nos escribe. Nos manda el Evangelio de Juan, 1:12, versos del 2 al 14. Muchas gracias por escribirnos, Lourdes. Sara de residencia los Maestros nos manda la foto de esta niña. Quiere que le feliciten. Es la reina de la casa. Está de fiesta de cumpleaños hoy. De Derling y Belicia Tejada, Peña. Así que eh, le desean todo lo mejor de la vida. Felicidades para esa princesa, también Miriam Cordero escribe, nos manda una postal de Feliz Jueves, muchas gracias, que Dios te bendiga a ti también, nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí en de mañana.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 Cooperativa Vega Real, grande y confiable, la marca de las cooperativas. Bueno, gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Dos temitas. Eh, eh, que hay que dar seguimiento obligatorio. Le invitamos a ustedes, amables televidentes, a emitir su juicio, su opinión a través de nuestras vías de comunicación. Nos pueden escribir por el WhatsApp, pero también pueden llamarnos al 809-725-0505. Y es sobre las primarias abiertas o cerradas. ¿Cuál usted, de cuál mecanismo, cuál forma? Usted respalda, estaría de acuerdo en ese sentido. Y por otro lado, dando seguimiento al tema, por supuesto, que he trabajado en el día de ayer aquí, el tema del incendio que fue provocado supuestamente en el cementerio, pues el ayuntamiento. Ayer hubo reunión de Consejo de Regidores y dispusieron una, una investigación en ese, en ese sentido. Pero también el Consejo recomendó la suspensión de la administradora, la secretaria Zacateca del cementerio Jepsemaní, y que una comisión investigue las anomalías que están ocurriendo en esos campos santos así es que mientras se termine esa investigación están suspendidas según el consejo de regidores del ayuntamiento de San Francisco de Macorís están suspendidas la administradora secretaria y Zacatecas pero también el día de ayer el consejo trabajó mucho y qué bueno enhorabuena insuyó la, eh, la recuperación de los terrenos con la, me, le, le, los medios que fueran del lugar de una porción del terreno ubicado en la sección de Huiza, que son propiedades del ayuntamiento. Esos es terrenos adquiridos mediante la alcaldía del licenciado Siquio ONG de La Rosa. Así que 98, 2002 bajo, la, in, y por un monto de 400 mil pesos. Esos es terrenos lo quieren recuperar para ahí entonces realizar otro procedimiento ya de un relleno sanitario. En, esa, en ese terreno. Interesante. Sí, sería, está muy interesante. Hay que ver la, las condiciones que hay, uh -huh. eh, cómo está por ahí la parte habitacional, cómo está por ahí la parte hídrica, qué uh -huh. pasa si hay riachuelos. Uh -huh. Hay que hacer un, un estudio. estudio. de suelo. Hay que hacer uh -huh. un estudio medioambiental uh -huh. que incluya todos estos factores a ver la posibilidad de, de usarse para este Pero fin primero hay que recuperarlo Sí, primero hay que recuperarlo <risa> sí. si, si fueron adquiridos por el ayuntamiento Como dice eh, esa parte de la noticia Hay que recuperarlo bajo las condiciones que sean necesarias Para que el patrimonio del pueblo de San Francisco de Macorís Sea de Macorís, vuelva a San Francisco de Macorís Y si esos terrenos en la gestión de nuestros NG de La Rosa uh -huh. Fueron adquiridos entonces le pertenecen al ayuntamiento. Hay que ver las condiciones que hoy están, qué ha sucedido, y qué bueno que la sala capitular ha puesto esto en como puntos prioritarios. Así es, para y que, que le dé se seguimiento pueda. para que no solo sean disposiciones y que se quede ahí, no, esto... que haya consecuencias que haya supervisión, que haya ejecución de la acción sí no que no se diluya en el tiempo en el espacio y que no se pierdan los recursos que son patrimonio del pueblo de San Francisco de Macorís, esto viene también por la necesidad de un terreno para habilitarlo y hacer un nuevo vertedero ya con los estándares medioambientales que rigen en estos tiempos modernos de ahora, uh -huh. donde se pueda hacer un relleno de sanitario con todo lo de la ley, que cumpla todos los requisitos, donde se pueda clasificar los residuos sólidos, donde se pueda eh, transformar también algunos y otros puedan ser eh, sometidos a estas técnicas de relleno sanitario donde no cause daño al medio ambiente o se o que minimicen, sean menores, por o supuesto, se minimicen los es. daños al medio ambiente. Porque de algún modo siempre va a causar algún Ya, de daño. ya por ejemplo, los países europeos, eh, hay 52 grandes vertederos a nivel del mundo. A nivel del mundo. Y ya los países europeos apenas tienen dos. Eh, ¿Qué ellos eh, están haciendo? Ellos están logrando cero residuos sólidos. Primero están usando... Que le están dando nueva vida a los, a los que nosotros le llamamos desechos. Botamos de una sí. vez a los plásticos a las botellas y otros. están... Usos reciclando prácticamente todo sí. y otros están usando muchos productos biodegradables por ejemplo platos, cucharas, vasos que se usan tanto uh -huh. ya lo están usando biodegradable por ejemplo, tú puedes hacer platos de, de, plat, de hoja de plátano de, de, de fibras de bambú de pajas de arroz de de, de, de la manzana de, de lo que es la, la mata del plátano, ¿verdad? De, Luego de lo eneo. usamos como abono entonces, sí para la propia sí. vegetación. Inclusive hay algunos de esos instrumentos eh, biodegradables como platos que se pueden hasta comer, porque están hechos con un material, con una celulosa transformable que es vegetal. Por ejemplo, del cacao, esta provincia que es eh, pionera en la producción de cacao, de la biomasa del cacao, eso se hace, eh, eh, estos, estos platos y vasos, pero también de la cáscara del cacao se puede transformar en platos, en vasos, en cuchara y estas cosas. Esto hace que la sociedad europea, hoy en día, ya a partir del año 20, ellos no van a tener vertedero. ¿Por qué? Porque primero clasifican en las casas, en los hogares... Y luego envían eso a fábricas, fábricas que transforman el metal, fábricas que transforman los plásticos y fábricas que transforman ese residuo orgánico en fertilizante. ¿Por qué no hacer aquí, Dominicana Limpia, por ejemplo, uh -huh. un convenio con la Junta Agroempresarial Dominicana o con... Eh, Coporoagro que envuelve la mayoría de los productores agrícolas del país y hacer un convenio y montar varias fábricas de abono orgánico y que estos sean transferidos a esos grandes productores y pequeños y medianos productores al nivel del país ¿por qué no lo hacen? si se sabe que se puede hacer si lo hemos hecho es fácil de hacer por ejemplo Raquel nosotros tenemos una producción de parte orgánica en nuestros residuos casi cercano al 70%, un 68, un 69%. En la media del país anda cerca de un 55, 56%. Pero nosotros como somos un pueblo todavía con características rurales, usamos mucho materia orgánica. Usamos muchos víveres, mucho arroz, plátano, guineo y esto incrementa la cantidad de residuo orgánico dentro de lo que es la caracterización de los residuos totales. Uh -huh. Entonces, ese, o sea, residuo, ese residuo orgánico uh -huh. lo hemos transformado en abono. Hay técnicas sencillas, simples. ¿Por qué no se hace ese convenio entre la Junta Agroempresarial y, y, y todos los productores nacionales? ¿Por qué no se dan esos pasos? ¿Cuáles son los intereses que están eh, trancando el juego? para que nuestros residuos sólidos se puedan usar todos. ¿Por qué seguir con eso? Todavía nosotros incendiando vertederos, todavía padeciendo la contaminación de los liciviados, si ya existen todos los estudios hechos no no no sinceramente que no entiendo cómo hay no hay suficiente experiencia a nivel sí. internacional que pueden ser y nacional por también y, nacional. No, y de hecho recibimos visitas y también claro. intercambios y demás entonces las experiencias y los conocimientos están ahí entonces, lo que falta es la aplicación eh, falta falta mucha voluntad directamente del mismo gobierno que pueda que pueda nutrir a Dominicana limpia los recursos necesarios que no son muchos y todas estas transformaciones también van a sacar más recursos que son necesarios para poder hacer esa transformación en nuestros residuos sólidos y no estar contaminando el ambiente tanto. Porque un día de esto no vamos a caber entre los desechos que estamos produciendo cada vez más los humanos sí. y contaminamos y solamente... al ambiente y los y los humanos. Entonces, si no le damos nueva vida, nuevo uso, ahí no reciclamos, pero no transformamos esa basura en dinero también, o y, y en productos Mira, luego para hacer crecer nuestra vegetación, pues entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Porque no vamos a caber en el planeta. Entonces las plagas también que vienen detrás de eso. Mira, por muerte de la estopirosis van, van más de 10 personas ya. Entonces es, es un asunto que lo acarrean las ratas, de las mismas consecuencias. Entonces, hay tantos recursos y eso se puede transformar en tantos recursos, pero hay tantos intereses que están trancando el juego y no se ve una solución inmediata al problema que qué sí pena, se puede solucionar. Qué pena. Ayer vi una información en el Jaya Digital. Alcalde San Francisco dice, investigan incendio en el vertedero. Uh -huh. Y a la vez descarta, de forma a priori, que hayan incursionado manos criminales. Ah, sí, sin investigación. Sin investigación, sin recibir el informe del cuerpo de bomberos, que es que él tiene la, re, la responsabilidad y facultad de hacer el informe y, peri, y peritaje, y determinar que en la mañana, precisamente, el director ejecutivo de Móvil Soluciones, a través de nuestro espacio, ya que teníamos planteado el problema de lo que está pasando con la basura, y daba unas explicaciones, y que de manera primaria y extraoficial, él decía que indicios fehacientes, dados en primera etapa por los bomberos y los técnicos es que fue intencionalmente incendiado pero en la tarde él pero, de, el, se despacha perdón, apuntar por la forma que él decía la línea que se construyó con el fuego que parecía que le habían echado combustible correcto, Entonces, era una línea tomó ese más de 50 metros y la altura decir, del fuego. empezaron en un punto nunca se enciende arriba no. siempre se enciende abajo donde está el metano, donde se produce el metano, ¿verdad? Y es allí donde se podría incendiar por su propia cuenta. No, y, y focalizado. Y focalizado. Aunque después decir? se extienda. Claro. Aunque después ya alcance por la el, por el, por el, por el entrada de oxígeno, se produce la combustión y enciende uh -huh. con llamas. Yo no soy técnico, pero tengo uh -huh. lógica y conocimientos mínimos. De eso. De hecho es preocupante que un proyecto que fue vendido por el propio alcalde, por la propia administración como la solución del problema y que yo he dicho en, con anterioridad sin conocer el proyecto, que era la única viabilidad que fue, se podía encontrar en un ayuntamiento que en el pasado el transporte era un negocio. Era un negocio, la basura per se, porque de allí dependen muchos buzos, muchas familias. Y aquí se ha convertido en un problema. Y que habiendo estado establecido rutas y condiciones, aún sigue siendo un problema porque entonces ahora de fuente que me han llegado a mí, se ha planteado que se está buscando una forma extracontractual y judicial para producir crisis y obligar a una transformación de la negociación en otra compañía, que sería un absurdo, porque las responsabilidades que ya asumió el ayuntamiento con ese convenio hecho con una empresa privada, le puede costar, más de lo que apenas llega al ayuntamiento, por años. Tenga cuidado, alcalde, los compromisos se honran y hay una necesidad merida, meridiana de solucionar el problema medioambiental en el, en el seno de ese vertedero, que obviamente... No pueden entrar en discusión a quién le corresponde el arreglo. Eso es del ayuntamiento. El ayuntamiento es responsable de viabilizarle la entrada a la empresa para que pueda hacer su trabajo. Y la empresa ser comunicativa, que lo dije aquí, por falta de comunicación quizá esté pasando esto y que el pueblo se entere por qué han sido los retrasos, que ayer, gracias a Dios, nos dieron luz. Pero eso es peligroso. Y pareciera que el alcalde le contestó al director ejecutivo de Móvil Soluciones que ya había dado por la forma en que encontraron el siniestro. Primero, ni ellos podían entrar. Porque fue por una zona extrema, a una distancia extrema para el acceso. Ojo con eso, pueblo. No nos dejemos y simplemente exigirle al ayuntamiento que garantice que la recogida de basura no sea un caos en San Francisco de Macorís, puesto que ya no han impuesto una serie de situaciones que son muy peligrosas para el desarrollo y el desenvolvimiento y la solución que hablaba Fulvio y Raquel, respecto al que la basura no puede ser un problema en, en, en este pueblo. Debe ser un negocio, debe ser una, una alternativa de entrada y de recurso, como lo ha hecho muchas, muchos pueblos en el mundo. Fulvio tiene bastante experiencia como ambientalista y da gusto escuchar a Fulvio cómo se emplea y casi introduce a uno porque él le apasiona, claro. tengo que reconocerlo es su trabajo, es su forma de vida, es el campo. ¿Y por qué no se puede lograr en el ayuntamiento una comprensión real de que el problema, si le buscaron la solución y la tienen, y se está cumpliendo, no sean obstáculos? Y despréndase, alcalde, de, de los amigos que le proponen nuevos negocios con esto, porque eso es claro, es interesado que hay detrás de esto. Bueno, bueno, bueno. Tenemos un contacto. Vamos a recibirlo. Buenos días. Buenos días. Yo ataco al alcalde, pero siempre le doy consejo, qué cosa, y no cogen. Se nos cayó, vuelva a intentarlo. Muy importante para nosotros su opinión. Bueno, sí, este es un, uno de los temas que hay que dar seguimiento. El otro les decía eh, el ejercicio de eh, elegir y ser elegido, un ejercicio democrático que tenemos como derecho los ciudadanos dominicanos pues ahora es preocupante la situación que se está dando con esta aprobación de la ley de partidos, incluyendo estas primarias eh, abiertas, por complacer a un sector, un grupo del Partido de la Liberación Dominicana. Es penoso que se dé esta situación, porque usted se imagina que en el Colegio Médico Dominicano permitan que vayan y voten y elijan a sus presidentes, a sus directivos, cualquier persona que no sea médico. O en el colegio de periodistas, o en el ADP, la asociación de, de profesores, en cualquier institución. O sea, que cualquiera pueda entrar sin ser del área, de la profesión, y votar y ejercer. Pasa prácticamente lo mismo con las primarias abiertas. Vamos a, te, a tener este contacto antes de continuar el comentario. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, Raquel. Buenos días, Fulvio. Buenos días. Buenos días, Fran. Buenos días. Le habla Cristian Rosa. Cristian, ¿dónde está? Eh, eh, Raquel. A veces uno como dirigente comunitario se siente eh, medio incómodo porque tú sabes que uno va a buscar soluciones de, de los, nuestros sectores, nuestros barrios. Claro. A veces es el caso que tú vas donde la ingeniera de obra pública a tratarle un simple bacheo de tu comunidad uh -huh. y nunca puede verla en su oficina, en su despacho. Hay una dejadé total, uno se siente como desprotegido eh, aquí en, en este pueblo sin autoridad lamentablemente eh, entiendo que eso debe de cambiar ahí el ayuntamiento, no lo digo por Fulvio que Fulvio siempre está ahí es uno de los funcionarios que más cumple con su responsabilidad tenemos que hacer algo por este pueblo entre todos y unirnos más comunados aquí hay muchos problemas muchas situaciones difíciles mucho desempleo Raquel pues que yo le solto que te, tratemos de mejorar ir mejorando para esa parte para que todo justo se puede, podamos hacer algo por este pueblo Muchas gracias Eso es bueno, lo que nos espera, Cristian, claro que sí Así es, Cristian, en su tono de voz se le nota de la des, de, No desesperación, sino la desesperanza eh, Un tono de la voz bastante triste E impotencia, sí. sí. impotencia, impotencia, también. Cristian constantemente eh, y llama cuando hay una denuncia Y hace su planteamiento sí. Eso de... hay que reconocerlo y, y, Mira, Francia, Y el tono es la parte Tengo sí. que decir algo, mira la consecuencia de tener un vertedero o un botadero con tantos años, más de 20 años, tirando sí, residuos sí, sí. sólidos ahí, vendiendo a arreglar de, de buenas a primeras, es, es imposible. No. Es imposible. El ayuntamiento no tiene recursos, Francis, no para lo este. tiene. Por eso fue que Necesariamente favoreció Necesariamente necesita la intervención de la parte ejecutiva. El gobierno tiene que solucionar el problema, no solamente de San Francisco de Macorís, es del país. Es un asunto del país, los vertederos del país están insostenibles, tiene el gobierno que intervenir obligatoriamente y para eso se creó Dominicana Limpia. Y San Francisco de Macorís es uno de los primeros vertederos que el gobierno tiene que intervenir, ya no hay condiciones medioambientales ahí, en ese terreno que se tiene, es imposible continuar ahí, hay que buscar nuevos terrenos y hacer entonces un diseño de un relleno sanitario con todos los estándares de la ley medioambiental que exigen estos tiempos modernos. Bueno, y le decía en el tono de voz del señor Cristian Rosa, dirigente comunitario, que le notaba la tristeza y la desesperanza y no es para menos por la cantidad de problemas que tiene nuestro municipio aquí, la provincia y que tiene el país. Y las autoridades, como bien él dice, no cumplen con su función. Es penoso buscar respuesta en una autoridad y nunca encontrarla en su oficina, como el caso de Obras Públicas que él mencionó. Otro contacto. Buenos días. Buenos días. Buen día. Sí, buen día ¿Con quién buen hablamos? Día. Con Juan, Juan, Juan, Juan Brito. Hola, Juan, Juan Brito. Brito, adelante. Eh, dígame una cosa, ¿a dónde a es dónde, a dónde el incendio que hay? ¿Cómo fue? ¿A dónde es el incendio que están pusiendo ahí? Para este juez? No, ese incendio fue en el día antes de ayer Y ya ayer fue sofocado en el vertedero o botadero uh -huh. local de San Francisco de Macorís Donde allí se bota la basura del municipio y de los municipios de Tenares De los distritos municipales, creo que hasta de Pimentel cerca, y de Villatapi. Cerca de 300 toneladas diarias sí. van a ese vertedero Así ahí es, ahí bien. está la respuesta y le decíamos en, en el otro tema que hemos estado hablando de la ley de partidos políticos bueno, no sé si y un el tema. elemento, el ingrediente... Ah la primera yo ponía la comparación entre los gremios uh -huh. los gremios periodísticos de salud, de profesores ellos no permiten que ninguna otra persona se inserte para ir a votar y tomar decisiones, entonces pasa prácticamente lo mismo en un partido político usted no tiene que permitir que todo el mundo entre y quiera y vote y elija quiénes son imagínate, los candidatos quiénes serán los hombres y las mujeres que van a ser luego los que van a dirigir los destinos del país, eso es una locura total, sí. eso no tiene sentido imagínate eso Nada más se entiende, si es que los numeritos no te dan. Sí, solamente. No, y si se quiere hacer tra, trabullería, y si se nada, quiere nada más hacer trabullería. Así que se entiende. Eso se entiende. si se quiere hacer trampa, Entonces, la única manera. Se, pues, Eso es como que vayan del Banco Popular a votar en la Junta del Banco Reserva o del Banco Escociamban. De o es y lo tú. mismo. Vamos, ah, okay, ok, nosotros vamos a ir a votar a la Junta del Banco Popular. Porque somos banqueros qué, todos. Qué, qué bien, ¿eh? Es verdad. Qué, qué muy interesante. Muy buena. Razón. Muy bonito. No, Tú sabes no que funciona, cuando así. yo venía para acá, Raquel, sabía que íbamos a tener que tocar el tema obligatorio, va a ser tema por muchos días. Claro. Mientras Danilo está diciendo de, los, de las maravillas que es República Dominicana, casi insinuando a la vez que cumple... Y acoge a Haití completo. Yo dije, caramba, pero la verdad que a Danilo hay que, hay que compadecerlo en muchas cosas. Porque él no ha ganado nada, se ha tenido que arrebatar todo. Porque todo lo ha hecho en base a imposición. Cuando se llevó a Lionel en el 12 a la condición de que recibiera 2 millones de firmas, este decidió no asistir a una reforma para no reelegirse y permitió que fuera Danilo y le entregó los dos millones de votos bueno, tenemos, y después de ahí, tenemos, Danilo hizo lo que quiso tenemos un contacto, vamos a recibirlo, buenos días vamos sí, a, buen, día, buen, buen día. día, bendición para mi hijo Franco y para ustedes también mira, no? yo tengo muchos años incursionando en política y por primera vez escucho que unas primarias se hacen abiertas, eso no existía en en, en, el, en los estatutos de ningún partido. Ni existe. Ni, ni existe, entonces yo quisiera como que alguien me explicara cuál es el beneficio que tiene la población, porque yo entiendo que cada partido tiene que elegir sus representantes claro. en su seno, porque no es verdad que un militante de otro partido se va a molestar para ir a votar por el PLD o por el PRM o por el PRD. Cada quien vota por su partido. Entonces, si ¿sí es lo mismo, ¿para qué entonces eh, primarias abiertas? Yo no, no entiendo eso. El que, no quiere, es que quiere hacer usted... trampa, el que quiere hacer trampa. Muchas gracias, gracias doña que... Lourdes. Gracias por su comentario, muy atinado como siempre. Bueno, eh, se dan muchas y cosas. Hay una experiencia, hay una experiencia. Los que se prestarían a ir a votar, siendo de otro partido, solo si, como, como siempre, plan, se dan, ¿no? claro. y que le compren su voto. Y comprando. Comprándole y comprándole su voto. Sería un gran negocio en para quienes viven en de el eso. El mercado binacional de, de, de, de Haití, República Dominicana, <ríe> una una pura corrupción. La, todo el mundo la ley de partido tiene muchos elementos interesantísimos, que es digno de, de estudios, de análisis. Sumamente interesante. Y que deben ser aplicados, por ejemplo, claro. el 10% de participación a la juventud, colocando las cuotas, no soy muy amiga de las cuotas, pero hay que es, es tenerlo claro que para nada, por lo menos 40% de la mujer. 40% de la mujer indiesa, la juventud el otro 50%, eh, la, la cuota masculina, por supuesto. Otro contacto. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días Raquel. Buen día, Fulvio. Buenos, buenos días. días. Hola, hola. ¿Con quién hablamos? Mi inmaculada te habla de este lado. Hola, hola Inmaculada. inmaculada. Hola, hola, buen día, óyeme. Vale la da pena, da vergüenza que en este país se retroceda para atrás. Uh -huh. Hubo un hombre que entregó su vida y que murió sacrificado por la democracia de este país, que fue José Francisco Peña Gómez. Uh -huh. Y hoy día se está vulnerando el derecho de cada uno de nosotros que tenemos la oportunidad de elegir libremente las autoridades de nuestro partido por un grupito que se quiere hacer dueño del país, que se cree dueño del país, da pena que habemos muchos dominicanos que estamos ciegos y no despertamos que este grupo danilista lo que quiere es perpetrarse en el gobierno y no sacarlo señores no es, no vamos para una dictadura estamos en una dictadura pueblo, que Dios, pueblo, despierta, despierta, que despierta. Dios no, nos acoja bueno, gracias gracias, la su gracias, gracias la por su la valiosa participación es una, es, una, es una situación real Es un asunto de grupo Y quieren imponerle a todo el pueblo A todos los partidos su, su, su, su idea Ah no, esto es primarias abiertas Y ahí está la pregunta bien, en pantalla usted, Para que usted, usted siga interactuando Usted está de acuerdo recuerda, con la usted, ¿Qué es esto? ¿Es usted, esto profanar la democracia? Claro, totalmente, totalmente. Mira una cosa en el, eh, Ya la Suprema Corte de Justicia Dominicana había emitido su decisión respecto a la, de, a la ley 286 que establecía las primarias abiertas en un momento, lo cual fue una ley que a, la, a esta también, si naciera definitivamente, será una ley natimuerta, puesto que ya el constitucional se ha expresado. ¿Y qué problema tenemos nosotros de crear una segunda, una segunda verdad, una post -verdad? posverdad? que teniendo claro de que los estamentos legales establecen un control de las organizaciones políticas en la República Dominicana, como las asociaciones y como ustedes decían, los consejos de los bancos, sí, sí. La, todos los consejos están empresas, contenidos en un consenso integral de sus miembros. Claro, claro, de sus Ahora, miembros. Ahora, hacia afuera en elecciones nacionales, se exponen a la elección claro. nacional y cada quien tendrá la oportunidad, uh -huh. como muchos han votado en otro partido porque están disgustados con el suyo, sí. es un castigo. Está en su derecho. Eh, hay un contacto. Contra. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo Muy bien, buenos que... días. Buenos días, Julio. Muy a buenos días. ¿Quién tanto. nos habla? Fíjense... Yo creo que el 90% de las personas que estamos opinando opinan de eso. Yo creo que no tenemos el conocimiento, diría yo, porque para opinar en qué favorece la democracia, y qué favorece a un partido una elección abierta o una eh, abierta o cerrada, porque supongo que cada una de ellas tiene su cosa negativa y su cosa positiva. Por ejemplo, ¿usted, Por ejemplo, ¿usted, usted cuál favorece, doctor? Tenemos, tenemos la Junta que puede intervenir en este caso, en caso de que las cosas se quieran hacer bien. Doctor, Entonces, ¿cuál, ¿cuál usted favorece? ¿Cuál de las dos? Bueno, fíjate una cosa, yo aquí, le voy a decir la verdad, yo aquí estoy neutro en esta parte, ah, por okay. lo mismo que te estoy diciendo, porque yo soy en esta parte ignorante. Lo que sí quiero decirle, ¿en qué favoreció la democracia o el partido del PRM en su convención que acaba de pasar ahora?, cuando vemos que aquí en San Francisco de Macorís, de ochenta y pico de miles que habían inscrito, solamente, en el padrón, solamente votaron tres mil y pico, oigo algo que dicen eso. Y que candidatos que se eligieron aquí en Macorís y en el país a nivel nacional sacaron 10 mil votos a nivel nacional. Entonces yo me pregunto que lo que está haciendo falta en los partidos es como que la, no es abierta o cerrada, sino es como que que le devuelve la credibilidad al pueblo que haya motivación para que la gente vaya a votar en una sí. o en ese otra elección. Ese es otro elemento. Porque es que esto pase en una elección en general, sí. de lo que pasó ahora sí. con este partido. Así es, muchas, muchas gracias. Primero decirle, gracias, muchas gracias doctor, primero decirle gracias, al doctor, doctor que en las inscripciones del PRM en San Francisco de Macorís solamente se inscribieron cinco mil y pico de, de, de militantes. El padrón que habían hablado. Ese fue el padrón de pero, nosotros. Pero muy poco. Y en base a ese padrón que se hizo en un mes, en base a ese padrón, o en dos semanas, en base a ese padrón, fue que se eligieron las autoridades. Y a nivel nacional, nosotros hicimos un padrón de 523 mil personas a nivel nacional. Y con ese padrón fue que hicimos nuestra convención. Y le damos la oportunidad a los demás partidos que la hagan también, con los millones que tengan. Pero nosotros la hicimos con ese porque ese es el que tenemos. Nuevamente vamos a aperturar eh, las inscripciones y vamos a inscribir más personas pero ese es el que tenemos y con ese enfoque la hicimos. Y así elegimos la autoridades. ¿Qué ventaja tiene eso? Que renovamos toda la base de dirigentes a nivel nacional. Usted tiene un José Paliza, un hombre joven, usted tiene a Faride Raful, sin número de juventud, más del 80% son jóvenes. Otro contacto, buenos días. buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, José García. Saludos, señor García, adelante. Sí, a mí me parece que... Eh, la primera fiesta, lo que va a hacer es entonces todos los partidos van a tener solo norte, no, no se van a tener que hacer una ingeniería cada uno para establecer lo que es la ¿verdad? política en cuanto a la visión y a la misión de cada uno. Ya pierde su política. naturaleza, ¿verdad? Así es. Claro, así claro. Es. Gracias. Mira, la Gracias primera, por su la opinión. La primera, el primer mercado de ventas y compras se va a dar en la Cámara de Diputados. No, no, ya, porque fíjate, mira, mira, Francis, el, el, el ejemplo es la de mira, senadores. Mira, Francis, ya, ya la, los senadores. Mira, Francis, ya los senadores, ok, primaria abierta, ahora va a la Cámara de Diputados. Ahí le hace falta a, a Danilo Medina 37 diputados para poder aprobarla, porque es una ley orgánica, necesita <coughs> la tres cuartas partes del hemiciclo para poder ser aprobada. Entonces, ahí... ¿Y eso le importa a ellos? Eh, bueno, ahí inicia entonces con el dinero suyo, con el dinero mío. A, a proponerle y a, y a darle, y, a, y, y, y tal vez sí existan sí legisladores de eso, que, que vayan contacto, como conejillos de la... Buenos días. Buenos, buenos días, días, felicidades a los tres. Muchas gracias. Hoy este Ajá. con Angelina, Angelina, eh, Angelina. del ensanche Duarte. Oye, yo digo que a lo, los partidos no le dan promoción, principalmente PRM no le da promoción a su partido, porque mira, por ejemplo, aquí yo, aquí en el Sánchez Duarte, ni en las elecciones ni ahora nunca he visto ningún padrón de, del PRM, y lo he solicitado. Por ejemplo, yo cuando antes de ir a votar, dije, voy a averiguar, un político que me queda al lado. este A veces yo estoy en el padrón y me hice, y no me hizo ni siquiera el favor, y siempre he sido PRMista, ¿entiendes? Pero yo digo que no vale la pena porque son todos iguales. Ay, bueno. Ay, ay. bueno, mira... Es bueno, ese es bueno Más distinguir Es bueno distinguir Porque no somos todos iguales Siempre hay diferencias Nuevamente se va a aperturar El padrón para que todo El que quiera se inscriba Recuérdate que somos un partido nuevo Y estamos empezando Por eso el padrón se aperturó Con 523 mil personas adelante. mira eh, los hay, hay buenos algo, políticos en hay, sí, hay buenos en políticos todos en todos los partidos Hay, hay algo que, que yo quiero puntualizar sí, sí, sí. Y es lo que se debe, lo que se estaría dando entonces, después de esta estocada a la democracia interna de los partidos y al país y a la democracia misma, a lo interno del PLD y la facción del doctor Leonel Fernández. Tenemos contacto, cójalo usted mismo. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. Eh, sí, oyendo su comentario ahí. Eh, en, eh, abierta y cerrada. Sí. Bueno, la convención abiertas eh, abierta. Sería otra trampa del PLD, porque ellos son los que tienen el dinero. Un mercado. Pero me parece que que el PLD encabezado por Danilo están jugando un juego como peligroso, porque se quieren a llevar a su paso. A todos, como un río de dentro de su propio partido y las opiniones del pueblo, y a todos, quieren imponerle a todos los partidos lo mismo también. Sí. Eh, no quieren aceptar que ya ese sistema tiene que ser abandonado, tiene que ser renovado, que ya esta gente tiene que darle paso a la juventud, a gente que vengan con otra noción. No con esta noción de trujillita todavía, que son todos esos senadores y, eso, y esa gente con ideas trujillita todavía, que le den paso a la juventud a ver si este bueno. país puede salvar. Muchas gracias. Gracias, gracias amable televidentes. precisamente en ese punto cuando di de paso, lo que se está produciendo entonces en la facción de, de Danilo y de Lionel. Y preciso señalar que hoy, en la, a las 7 de la noche, Estará presentando la Funglode y Leonel Fernández El proyecto 2044 Que mm. plantea mm. 1200 proyectos en todo el territorio nacional No hay más líderes en el PLD, Danilo no, no, y Leonel yeah. Y la verdad es que es digno de apreciar el proyecto de gobierno Por un estadista como de la talla de Leonel Fernández Hoy en San Francisco de Macorís por primera vez donde plantea su visión y lo que es la proyección del desarrollo en las 32 provincias de aquí al 2044. Durará varios días aquí en la provincia. Y estará aquí, en, y sé que va a pasar por nuestra planta televisora al día siguiente, es decir, mañana, porque es cita de todo orden nacional. Si no pasa por Telenor, no ha venido. <risa> bueno, bueno. Entonces, bueno. así es una invitación y creo que es correcta Ah, sí. la propuesta que hace Leonel Fernández como estadista y la Fun Glover a este proyecto de desarrollo integrado por cien, por 1200 obras que sería el paso al desarrollo pleno de la República Dominicana. Recordar que hubo un voto hubo varios votos disidentes eh, presentando un, un informe previo al conocimiento en el día de ayer de la ley de partidos y la decisión de las primarias abiertas, pues estuvo integrado por el presidente José Rafael Vargas ese grupo de incidente, apoyado por Amarilis Santana, Manuel Buchardo, Félix Bautista, Primpujaols, Dionis Sánchez. Ellos fueron de lo que el grupo que está en totalmente desacuerdo. ...con esta idea de la y lo, primaria... ...y lo Javier de Dios. representante del PRM... ...salieron sí, también... luego a... salieron paliza y demás... ...así es... ...Mercedes Díaz nos escribe... ...esto es una propaganda, ¿verdad?... ...muchas gracias... ...María Paulino nos manda esta información... ...partido Dominico Cristiano. ...¿cómo?... ...¿quién firma esto?... Jean Acelín, ...yo ni la voy a leer... ...buenos días... ...dice <risa> ella que si eso es verdad... ...no, no, no tengo conocimiento... Con esta información nos vamos por el día de hoy, estaremos de regreso mañana, si Dios quiere, gracias por su fidelidad, por su compañía. Hasta mañana.